El pasado 25 de octubre vivimos el plebiscito que dio paso a la redacción de una nueva constitución, pero aún quedan más elecciones por venir. El domingo 11 de abril de 2021 volveremos a las urnas para elegir alcalde, concejales, constituyentes y gobernador regional. Es por ello que en Cauquenes se habla de varias campañas al municipio, aunque algunas parecen desinflarse. Sin embargo, hay otras que ya mueven sus redes publicando material. En cauquenesnet.cl nos pusimos buena onda y difundiremos hasta un minuto de sus piezas audiovisuales, sin cobrarles ni una mandarina. ¡Comenzamos! Como equipo de Cauquienes Ahora, nuestro programa de gobierno comunal buscará generar las condiciones para que en Cauquienes se potencien las tradiciones campesinas y el patrimonio cultural y natural que nos da identidad como Cauqueninas y Cauqueninos. Generando con ello nuevos polos de desarrollo económico para nuestra zona como son la permacultura, el turismo rural y áreas de servicio al viajero. Lo anterior será el eje fundamental para levantar una economía local sustentable y amigable con el medio ambiente, defendiendo y fiscalizando los cauces de nuestros ríos y la calidad del aire que respiramos. Limpiaremos los basurales clandestinos y fomentaremos el reciclaje y el manejo de residuos en cada barrio, escuela, oficina o edificio, Empresa donde el municipio tenga injerencia. Mejorando la calidad y efectividad en la atención en todos los servicios municipales. Poniendo siempre como eje al ciudadano. Hola, soy Álvaro Elizalde, senador por la región del Maule y presidente del Partido Socialista. Quiero... ...expresar eh, nuestro apoyo a la candidatura de Domingo Leiva... ...como alcalde de la Comuna de Cauquenes. Domingo es un destacado servidor público... ...se ha desempeñado como concejal... ...y todos los cauqueninos y cauqueninas... ...saben de su vocación de servicio... ...por tanto, tenemos la convicción... ...que será un gran alcalde para esta comuna... Eh, ...él tiene un compromiso a toda prueba... ...una larga trayectoria... Eh, ...y lo más importante, experiencia... ...para desempeñar un gran rol desde la máxima responsabilidad del municipio como alcalde. Y por eso lo estamos apoyando con entusiasmo ante el proceso electoral y democrático al cual estamos convocados los chilenos en los próximos meses. Hola, les habla Ricardo Ordugo, candidato a alcalde de la Comuna de Cauquienes. Os invito a ser parte de esta historia. Esta historia comenzará el próximo año aquí, en la ilustre Municipalidad de Cauquienes. Los funcionarios municipales tendrán un trato digno, donde prime el respeto por sus libertades individuales, en un ambiente laboral de plena armonía y al mismo tiempo el servicio de atención a la ciudadanía será de primera calidad. Una de las cosas importantes para una calidad de vida digna es un buen sistema de salud. Por esto me comprometo a que siempre estén las mejores condiciones de salud en el servicio público y comunal, para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La educación es la base de formación fundamental de nuestros niños y jóvenes. Trabajaremos para lograr una educación de calidad, preocupándonos de entregar todas las herramientas e infraestructura adecuada en base a los estándares de una educación íntegra. Ricardo Verdugo, juntos por un nuevo futuro. Amigos y amigos cauqueninos ustedes me conocen, saben de mi trayectoria y de mi vocación de servicio público y de mi compromiso con mi comuna. Hoy, como estamos a las puertas de una elección municipal, me gustaría que cambiaran un poco la lógica de hacer política. Me gustaría que ustedes pudiesen participar, que ustedes pudieran opinar y que ustedes puedan, a través de este video o a través de los medios sociales, puedan sugerir las cosas que quisieran para nuestra ciudad, para ser una ciudad amable, para ser una ciudad acogedora y más hospitalaria. Espero sus sugerencias. Hagamos la política escuchándolo a ustedes. Fin de la franja. ¿Y usted qué opina de las piezas que acabamos de ver? Coméntenos.